Noche con discerrado que en la cámara ¡Que va! Tú te traes una mano, no la pude hacer Te traes mi equipo, lo des a conocer Seguridad al cono con Andina de pollo, de carne Águila de la Blanca y el Manolo. Todos los bailarines, Rafa Nena, desde muy lejos, Fantasma. necesario fumar mota. Abandaba a nadie en lo de Ronda. Ya viene su tema, pero mañana ya no la traemos. El mamá sueldo. El de Carlos, su cumpleaños con César Juárez. El sonido romántico de los carlos Melchor. Hasta aquí el, el único técnico rey del huepa en la Puebla. Chili huepas de las chili Fantasma. Todos los Giovanni y San Miguel. Llegaron los enemigos en el silencio. El cachernes. Axel. Aldo Noé Javis. El Willis. Mis hermanos de gracia. más luz aunque se acabe la pila licenciado no sabo porque la grandeza no tiene caducidad organización pofos hasta la eternidad eternamente tú los bofos como de agua Saludos a todos los parranderos, el Pimiki, Cacarono, H, todos los que faltaron Master Maniático, pandamelo de Corazón, lo dice la Miguela, con un Fandamazo, Fantasma, Rey Pucanero su club Diana Pau Naci Sarita Anita Florecita Las famosas Motomamis Porque en la profecía decía Tiene una familia y así se llamaría y ser bucaneros y chapulines Organización Motomamis Samanes de la Noche Pura fregonería Ya lo digo México Estados Unidos Oye, pues no me les todos los sonidos De Puebla Que lo dicen tus señados Producciones Sánchez y Ocario Goyo ¡Sí! Aguacatlán Puebla Fantasma Nos vemos en Enero Aguacatlán Puebla Su mamá sí que se lo cuida.